Somos muchos los fans de la serie Black Mirror. El capítulo 3.0.1, Caída dan picado, daba especialmente terror porque parecía demasiado factible que se convirtiera en realidad. Pero vamos a los detalles. Los sistemas de calificación y de review son muy positivos. Yo me dejo guiar mucho de cara a qué consumo qué compro en Amazon, qué hotel o restaurante escojo en TripAdvisor, de cara a las opiniones de otros usuarios. Cuando me encuentro que hay más de 100 opiniones, el producto o servicio es justo lo que han opinado esos usuarios. Es muy raro que, que haya diferencia aunque sí existen el, los servicios de mal marketing de compraventa de opiniones falsas. Existen, pero se lucha mucho contra ellas. De hecho, en atención al cliente eh, nos bombardean como consumidores eh, con esa llamada típica de ¿qué le ha parecido el servicio de la persona que le ha atendido? Pues os comento un detalle. Si votáis 10 o 9 es positivo, 7 o 8 es neutral y 6 hacia abajo le dan un punto negativo a ese trabajador que, es, que nos ha atendido. Pero es que desde el punto de vista de atención, eh, esas personas que nos atienden se merecen siempre un buen trato por nuestra parte como clientes. A mí me encanta eh, dar un hola, un gracias y tener una buena atención con aquellas personas que nos que nos ofrecen un servicio en el, en el día a día por qué no debería de yo como consumidor tener un punto positivo por tratar bien a mi prójimo también a quien las personas que nos atienden con lo cual hay aplicaciones que ya están aplicando las reviews y las estrellas sobre sus usuarios Uber en transporte Cowsurfing, Airbnb eh, de cara a albergar a albergar en eh, apartamentos privados y de hecho si en un tipo de co surfing eh, te comportas mal y tienes una negativa, no vuelves a ser albergado en tu vida. Y tampoco es tan extraño que se eh, que se controle y que se eh, eh, filtre a los usuarios porque marcas tipo Apple o club privado de negocios ya discrimina a su usuario por capacidad económica y que nos discriminen porque tengamos un buen trato de cara a nuestro prójimo, en este caso las personas que nos atienden, a mí, personalmente, eh, no me parece tan inadecuado en cuanto que me encanta y me, me gusta mucho atender siempre con ese, por favor, ese gracias, ese encantado a las personas que nos atienden y al común de los mortales. Pero claro, esto da para muchísima conversación en redes sociales, con lo cual sigamos en los comentarios y, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. Saluditos.